Hola qué tal, yo soy Pedro, así que si no me conoces me presento, soy Speedrunner y conozco los trucos y glitches de las campañas de Halo En esta ocasión estamos en medianoche, el tiempo parece de 25 minutos y vamos a hacer la legendaria Presta atención que en menos de 5 segundos vamos a hacer la locura de esta misión Vamos a venir por aquí, metemos turbo, volamos para acá arriba y después lo que vamos a hacer es ir a la izquierda, así Y con esto salimos del mapa, simplemente seguimos volando y después bajamos para acá para que regresemos al campo de batalla y listo Hemos salido del mapa por completo, ahora simplemente es cuestión de seguir derecho Ten cuidado, no quieres chocar con estas estructuras que son sólidas que Puedes morir este, estrellándote en ellas También hay una que otra pared invisible, así que pega, vuela un poco a la izquierda, no te pegues a ellas Vamos a ir derecho hasta que podamos ver cuando se empieza a curvar el mapa Como puedes ver la ruta ya empieza a decir que vayamos a la izquierda Entonces lo que vamos a hacer aquí es pegarnos aquí arriba donde están estas cositas de aquí como puedes ver, nos da el cargando terminado, excelente. Ahora simplemente giramos a la izquierda y volamos hacia esa parte del mapa. Y con esto nos estamos ahorrando un buen de tiempo. Con esto yo termino lo que son las guías de Master Chief Collection Legendario. Hice la de Halo Reach en dos horas. Que es todo un video de dos horas y cacho aproximadamente. Si hago más guías de Halo Reach serán con trucos avanzados yo practicando. También voy a hacer la guía de Halo 4 y la de Halo Infinite cuando salga. Ahora, si tú eres de esas personas que por más de que le alguien les dé todo peladito y a la boca... Dicen, oye, por favor, mastica por mí y come por mí, hermano. Si quieres que yo juegue las campañas en legendario en menos de 3 horas con tu cuenta para que te saquen los logros, no te va a salir gratis, pero créeme, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque esto es un mundo capitalista. Así que, si tienes todos los recursos gratuitos en internet y aún así no quieres, es porque estás pidiendo a gritos que te cobren. Vamos a venir por aquí. Aquí hay un pilar circular, vamos a ir por a la derecha de él. Después giramos esta estructura, pasamos al ladito de ella y como puedes ver, carga el resto del mapa. Ahora, va a haber dos luces rojas ahí al fondo, una a la izquierda, otra a la derecha. Simplemente vamos a tener la luz que está ahí. Le apuntamos a la de la derecha para que no haya pierde y volvemos hacia ella. Bastante sencillo. Ahora, simplemente es cuestión de llegar. Y lo que viene a continuación puede que sea algo complicado y que llegues a, a morir. Pero no, no es tan difícil. Así que presta atención. Vamos a venir aquí. Vamos a ubicar la pared que no está destruida, como puedes ver hay muchas cosas destruidas ahí. La que no está destruida es esta que está aquí, pasamos al lado de ella, carga el mapa, volamos hasta el final de este pasillo y aquí ya sin meter turbo volamos aquí, después giramos aquí y regresamos afuera del mapa. Nos van a dar el punto de control y ahora volamos para abajo, pasamos arriba de la plataforma de la izquierda y vamos a la plataforma que está aquí a la derecha y vamos hacia el centro de ella. Esta, este camino es importante. Ahora te vas a ir pegado a la plataforma para poder entrar al mapa Si tú no te pegas a la plataforma Lo que va a pasar es que vas a chocar con una pared invisible Entonces lo que quieres hacer es eso Y ahora aquí simplemente vamos a empezar a destruir todos estos núcleos así Y no te preocupes, la destrucción de esto no es complicado Simplemente es cuestión de encontrar el ángulo correcto y empezar a disparar eh, Ahí está y ahora nada más falta el último Aquí hay que movernos con mucho cuidado Aquí esperamos no morir le vamos a esperar Una vez se destruyen todos Y entramos en la cinemática La brincamos Y ahora traemos rifle de batalla Y esta cosa AWP creo que se llama Lo que vamos a hacer es usarla De manera sabia Simplemente vamos a spamear El botón de disparo Para matar ese watcher Espamemos el botón de disparo... Para matar al Watcher de ahí... Va a venir otro acá... Espamemos el botón de disparo de igual manera... Y después va a haber otro aquí... Igual le spamas el botón de disparo... Como puedes ver... A la hora de spamear... Nuestros disparos son más precisos... Y podemos matar más rápido a los Watchers... Y aquí es donde podemos morir... Presta atención... Lo que vamos a hacer es... Venir corriendo... Por acá... Va a haber otro Watcher... Le disparamos... Se muere... Se muere ese de ahí... Brincamos... Lanzamos holograma, me coloco aquí y espero a que los caballeros se enganchen en mi holograma porque lo que quiero es librarla aquí, aquí no sé si la libre, hacer esto es complicado, esa, pasar esa sección sin morir es de mucha suerte, pero esa es la manera como la puedes hacer un poco más consistente, simplemente lanza el holograma para que ellos se enganchen al holograma y después corre. Si no matas a los Watchers rápido, lo más probable es que unos Crawlers aparezcan. Entonces, lo que quieres es matar rápido a los, a los Watchers para que no aparezcan Crawlers. Y ahora aquí, activamos esto. Portana hace su chamba. Y nosotros nos ponemos aquí. Simplemente es cuestión de esperar a que nos teletransporten. Ahora, saca rifle de batalla porque ahora vamos a matar a varios Crawlers. Ahí hay uno. Dos. Tres. Con que matemos 4 es más que suficiente El último no es necesario Entramos ahí Y ahora presta atención que aquí también puedes morir bastante fácil Vamos a venir por acá Vamos a lanzar un holograma Vamos a venir corriendo por aquí Y aquí no quieres dar una curva tan cerrada Porque si no, no cargas para que abra este portal Y ahora agarramos mazo Agarramos cañón de incineración, agarramos granadas de pulso, y estas por placer agarramos de, de fragmentación, aunque casi no las vamos a usar. Oh, asegúrate de agarrar todas las balas del cañón de incineración, de una más traía tres. Ahora el mazo lo agarramos porque cuando tú corres con el mazo y, si te, y te disparan, no, este, no pierdes velocidad. Ahora vamos a golpear a ese sujeto en la espalda y vamos a venir por aquí. Wow, no puedo creer que no me estén haciendo daño Vamos a lanzar un holograma para allá Pero aquí lo que vamos a hacer es brincar Disparar Y si todo sale bien vamos a entrar aquí Sin problema Wow, me alcanzaron a disparar justo cuando estaba entrando Cosas raras que le pasan Al Pedro, únicamente Vamos a venir por aquí, de nuevo Vamos a ver si ahora sí lo logramos Correcto Vamos a cargar el cañón de incineración Y vamos a dispararle A ese sujeto que está ahí Vamos a usar el mazo Para terminar con los crawlers que queden vivos Listo Cuenta como que murió Si faltan granadas agarramos granada Agarramos este Rifle de luz creo que se llama Y vamos a venir para acá matando a los crawlers Que vayan bajando Aquí, si no hay pierde, simplemente muévete poco a poco. Vamos a seguir esperando a que caigan y nosotros los vamos a matar. Oh, esto no es bueno. Oh. Listo, se mueren. Y una vez matamos a todos aquí, nos colocamos más o menos por aquí. Cortana va a decir que tomó el control. Nosotros recargamos esto y van a aparecer otros dos. Uh, crawlers aquí, los vamos a matar en cuanto aparezcan Y un tercero va a aparecer de este lado Como puedes ver, aparecieron, apareció ese y el otro cae, y listo, se mueren todos Venimos para acá y nos colocamos antes del cañón de incineración por aquí Y en cuanto en cuanto vemos que en nuestro radar aparecen enemigos Venimos para acá Y con esto acabamos de hacer un skip Y si recuerdas, por lo general aquí hay que matar a muchos enemigos Para que podamos continuar el problema es que yo no esperaba tanto, tanto crawler aquí jodiendo, espero no morir. Voy a hacer lo de siempre y me voy a colocar aquí. Bájale de huevos, crawler. Aquí los crawlers están más preocupados en disparar las torretas. Ahora ya me están disparando a mí, pero sí, alcanzamos a entrar. Excelente, eso estuvo cerca, ¿eh? Una vez pasamos toda esa sección, venimos por acá. Y, pues, no hay, no hay bronca todavía. Ahora aquí vamos a correr. Y no brinques porque la gravedad no sirve. Venimos corriendo por aquí. Y ahora simplemente volamos. Y genial. Aquí no hay mucho que preocuparnos Simplemente hay que apreciar la, El paisaje Y vamos a ir hacia allá Hasta ahora no ha habido Mucho problema, espero eh, Como te digo, la parte donde más puedes morir es eh, Al inicio Bueno, no en la nave, sino después Contra eh, los 40 Caballeros que hay ahí este, La parte de los crawlers es bastante sencilla, muchos de ellos van a estar Más preocupados en correr hacia las torretas que hacia ti Así que puedes simplemente seguir y ahora aquí vamos a spamear el botón de brincar para hacer un pequeño slide llegando aquí. Y después vamos a brincar de nuevo para llegar acá arriba. Y ahora simplemente corremos. Y te recomiendo venir de este lado para agarrar munición del rifle de luz. Y ahora estamos muy cerca del final. Nada más que aquí se puede poner todo medio locochón, ¿ok? Vamos a agarrar aquí. Colocamos a Cortana en la terminal. Genial. No veas esto, es muy asqueroso, hermano. Ay, guacala, ahí viene. Una vez que evitamos ver eso, venimos por el lado derecho Y presta atención, vamos a hacer esto rápido, ¿ok? Venimos por aquí Vamos a preparar, si te has dado cuenta, todavía traigo mis granadas de fragmentación, no las he gastado Brinco, brinco, brinco Y voy a matar a los tres crawlers que hay aquí, me dan punto de control Salto, granada, llevo aquí, brinco acá Brico aquí y me quedo en la mera orillita. Todavía no voy a hacer nada, ¿ok? Voy a preparar mi cañón de, de incineración. Y presta atención. Lo que voy a hacer es lanzar... Mejor dicho, voy a lanzar granada ahí. Y, y después holograma y granada, ¿ok? Voy a lanzar mejor... De, holograma, granada, granada. Con esto lo que voy a hacer es matar a varios crawlers. Mato a los crawlers que están aquí. Me giro para tomar protección Y sigo matando crawlers, ok Nos van a dar un punto de control Una vez habíamos matado una cantidad buena de crawlers Vamos a dar nuestro cañón de incineración Con ese sujeto Ok Aquí no entiendo Por qué no me han dado mi punto de control Ok, aquí estoy seguro que uno de estos traía cañón de incineración, así que agarro su munición Activo esto Y tristemente no me han dado punto de control, ok Aquí voy a ver si me lo dan Genial, nos dan el punto de control, cualquier cosa ya, ya lo tenemos Y ahora vamos a salir por aquí y vamos a hacer algo muy similar Vamos a brincar, granada de picos, brinco, holograma y ahora brincamos aquí, brincamos acá, brincamos aquí. Aquí va a haber munición de cañón de incineración, vamos a agarrarla. Después nos dejamos caer aquí. Y puedes esperar a que carguen tus escudos y lo que vas a hacer es lanzar el holograma y en cuanto le disparen, tú corre para acá, ¿ok? Venimos aquí y hacemos lo mismo, empezamos a spamear el botón de brincar. Y ahora vamos a usar el cañón de incineración con este buen hombre. No corras mucho porque si no el sujeto va a estar ahí. Aquí a veces está en un punto de control. Excelente, vamos a hacer lo mismo Salto granada Brincamos aquí Y aquí vamos a correr, ok Corre, corre, corre, corre corre. Porque va a aparecer este sujeto aquí? Este sujeto, wow Típico que el, que el sujeto decide aparecer viéndome oh, Me salió el salto granada Pedroas, por favor, Eso es un salto granada Salto granada Ahora sí, venimos Matamos a este sujeto Matamos a este sujeto Me hubiera gustado Aquí, por lo general, puedes matar a esos dos de un solo disparo Solo espera un poco Vamos a matar a ese Vamos a matar ¡Wow! Mi hermano, el que decide esquivar las balas Y, eso. y no es bueno que me esquiven los disparos ¿eh? Vamos a matar al último que queda Aplicando la misma De mandar al, al holograma ¿Qué? ¿Cómo? Ok, no sé cómo morir Odio el poder telepático de esos sujetos Pero no pasa nada Tenemos este, oportunidad 2 O mejor dicho, oportunidad 3 Esperamos, muere Muere Aquí voy a esperar Para matarlos a los dos juntos Excelente, aquí, yo sé que todavía me falta uno, y ahora sí voy a matar a ese, este que está aquí, me queda uno, el que está ahí abajo, voy a ver si ahora sí no, no me hace tonterías y eventualmente se muere, según yo él también traía que hay una incineración, así que voy a agarrar sus municiones, y hacemos exactamente lo mismo, activamos esto, o acá la cortando no te quiero ver así uh, listo y vamos a entrar a una pequeña cinemática en estos momentos, uh, esto no lo podemos evitar, simplemente es cuestión de esperar este, épico rayo láser a Estados Unidos, no podría ser un juego gringo sin sin un ataque a Estados Unidos <risas> vamos a esperar aquí a que cargue a través de esto como puedes ver, yo aquí tuve suerte de traer muchas balas de mi cañón de incineración. Si tú no consigues balas, agarra de la escopeta. Voy a, voy a recargar esto. Y ahora sí, vamos al final de esto. Con atención, venimos por aquí. Y es cuando se ve quién es pro, ¿ok? ¿Por qué no se carga esta arma fea? Listo. Qué pico que das como 40 brincos de más. No, no esperaba llegar tan lejos con mis brincos, ¿ok? Va de nuevo. Nada más lo que va a hacer es brincar. No, yo creo que más que una vez sí. Se muere este sujeto. Desde aquí atrás se muere este sujeto. Se muere este sujeto. Y ya que se mueren todos, nos va a quedar únicamente... ¡Wow! Parece que ese sujeto o sobrevivió o era otro extra. Pero dije que se mueren. Eso es todo. Una vez se mueren... Ya no es cuestión de esperar Cortana Rápido Vámonos Subimos corriendo Por favor Y aquí tú y yo sabemos lo que hay que hacer Este El quick action event Hay que subir Usando ya sabes la palanquita Puedes, por favor, correr. Spameamos el colocar granada. Excelente. Aquí nos está haciendo el uso de la fuerza. No pasa nada. Adiós a nuestro hermano. El boss más fácil de toda la historia de Halo. Y ahora simplemente nos movemos con el botoncito para poder hacer las cosas. Bueno, con la palanca. Vamos a... Este, hermano, por favor. Métele turbo. Métele turbo, hermano. Soy el hombre del logro. Tú puedes. Y ahora simplemente. Aprimimos el botón para acabar el nivel en. Este. ¿Estás listo? Y pues. FZ para John. ¡Pum! ¿No? con eso queda. Así es sencillo. Esto fue. Este. Medianoche. En legendario, en tiempo par, y eh, bueno, ahí está la, la pantalla final, muchas gracias por ver, y nos veremos, hasta la próxima.